Todas las señales de la carretera me incitan a desviarme hacia el lugar en el que fuimos, uno. Mas reniego, no quedan ya pruebas de nada, ni conserva mi memoria el más mínimo rastro de cariño.